saben que Corona nos está acompañando en el día de hoy y esto se va a repetir cada cierto tiempo y él no tiene informaciones desde su bueno eh, muy agradecido Manuel siempre de toda la hospitalidad que ustedes me ofrecen aquí en Gaspar Hernández y ahora en este espacio que me encanta estar aquí <ríe> si estuviera más cerca te cogiera un rato prestado todos los días eh, mira eh, a los amigos televidentes esta es una información que que nace en Sosubo pero que es un caso que se ha dado en toda la zona turística del país incluyendo hasta Capua Hernández que tiene una playa muy famosa conocida como playa Rogelio donde tiene personas que ocupan terrenos que que no son privados pero tampoco son públicos porque la gente cree que porque un terreno no tenga una playa por ejemplo ...es pública y yo puedo ir allá y hacer un edificio... ...y hacer lo que me dé la gana en esa playa... Y lo que es de todo, es de todo, pero es para disfrutarlo todo... ...no para que usted haga una construcción allí... ...y que usted solamente saque se beneficie de eso... ...y eso pasa en Playa Sosúa hace más de 40 años... ...que gente han ocupado toda la playa de Sosúa... ...desde, desde la parte este, este a oeste han ocupado toda la playa de Sosúa y allá hay casetas que tienen muchísimos años hay casetas que son nuevas también y allí están entonces el gobierno dominicano se ha propuesto hacer una remodelación allí para que la gente que disfruta la playa de Sosúa, que ahí viene gente de todo el país Sí, sí, ahí yo veo que vienen unas guaguas ahí yo creo que, que todavía yo creo que de las pocas playas que estamos viviendo, que la gente está viendo los tiempos de antes, esos paseos, sí. guagua pues siempre llevo guagua ahí que de 30, 40 pasajeros. Todos todo lo día. <ríe> o sea, lo, los días. llena los fines de semana, los sábados, gente de Santiago, no. Vienen, vienen de Mao, vienen de La Vega, vienen de Santiago, de Navarrete, de, de, de, de todos esos sitios. Vienen, vienen gente de la playa de Sosua. Y, ¿qué pasa? Que el gobierno ha planteado hacer dos grandes plazas en las dos cabezales de la playa, tanto la parte que queda para el lado de los charamicos como para el lado del batey, con más de 300 parqueos. ¿Grande? Sí. sí. Eh, entonces eso va, es una. Yo estuve viendo una fotografía que no la podemos mostrar porque la tienen todavía como en privado eso. Donde se ve una belleza completamente, eh, tanto los negocios como la vista de la playa, <coughs> es algo precioso si se llega a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que los actuales ocupantes de la playa de Sosúa, los actuales ocupantes de la playa de Sosúa la están lanzando unos panfletos diciendo que el gobierno y empresa privada quieren privatizar la playa de Sosúa. Y eso no es verdad. Es mentira. ¿Quién es que tiene los panfletos? Los, los dueños de negocio de la playa de Sosúa andan con panfletos diciendo. Bueno, Sabe que le están afectando sus intereses. Le están afectando sus intereses, pero no es verdad que la playa de Sosúa se va a privatizar. La playa de Sosúa está privatizada. Hace más de 30 años que está privatizada. Sí, porque yo quiero ir a vender, no me lo permiten. Tú no puedes vender nada allá en la playa de Sosúa. Ni siquiera un equimalito. Tú no puedes vender nada en la playa de Sosúa. Y. Si tú vas, vas a la playa y colocas una toalla o una silla que tú llevas de tu casa. No puede. No puede porque está ocupando un espacio privado de alguien que ha privatizado la playa Sosua. Los que verdaderamente han privatizado la playa Sosua son los actuales ocupantes. Que una de la asociación. A la asociación de, de vendedores de artesanías y playas Que ya de la artesanía están lejos ya de artesanía también porque ahí lo que hay son bares claro hay artesanía todavía pero hay, hay heladería hay pizzería hay bares barbecue de todo en yo, puedo, no puedo. yo puedo ir a esa playa con una neverita puedo porque son no prohibido? tú puedes ir con una neverita pero para tú abrir una silla con que pone un chelón muchas veces te tiene problemas con lo que están ocupando de eso ahí ahora yo no quiero que la gente que están viendo esto Desde Sosúa Y los vendedores piensen que yo estoy en contra de ellos Yo no estoy en contra de ellos Yo estoy en contra de lo que ellos están haciendo Y estoy a favor de las plazas Que le va a tocar a ellos un derecho que ellos no tienen A la hora que el gobierno construya una plaza Dos plazas Y le dé una caseta a, a, a que le corresponda a gente que tiene tres y cuatro casetas Sí. y que le han comprado el derecho a otros ah, okay. y que tienen cinco, siete, 8 casetas una sola persona pero han comprado el derecho ¿no? si sí, han comprado el derecho que no tienen que no tienen porque ellos no tienen nada ahora cuando el gobierno entregue una caseta a alguien o dos o lo que sea ahí sí tú vas a tener un derecho porque te van a dar papeles Claro, no y mandan, el, el estado que lo está haciendo el estado va a construir unas plazas ahí Quieren ellos no lo van a hacer, porque el Estado tiene poder y tiene los recursos para, para hacer eso. Recuérdate en Samaná, que en tiempos de que Ferucho era el ministro. ministro de turismo, todo el mundo estaba negado, negado, que no, sí, es que, los que, no cambios, que no, que, es que no. Es que los cambios, la, nosotros los seres humanos no, no aceptamos los cambios. Pero a ellos es que les conviene. Aunque después no convenga, pero al principio no se acepta. ¿Y qué pasó en la terrena? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en la terrena? Y ella, ¿qué pasó en la terrena? ¿No se acuerdan ustedes de lo que pasó? No, no, ¿qué pasó? Un día se quemó todo, amaneció todo quemado. ¿No fue en Samaná? En Samaná, pasó en los dos. No en semana Samaná, pasó. pasó en Samaná, y lo hicieron de nuevo, muy bonito. Sí. Pasó en la terrena, lo hicieron de nuevo. Y sabe dónde más pasó también? Que no dejaron que, que los bomberos fueran. Pasó en el aeropuerto de Sosúa. Yo no estoy acusando a nadie. Son simples coincidencias. Los dueños de la me, caseta... Me, me, me gustó eso que dijiste ahora. Ajá. Sí. En el aeropuerto de Sosúa. Claro. Porque yo, todo el mundo lo conoce como aeropuerto de Puerto, Puerto Plata, Plata, pero te dando bueno, valor a, a lo que no sé, que nadie lo hace, le dando valor a eso. Ese a es el otro aeropuerto. tema, pero, pero el, el aeropuerto está en la provincia de Puerto Plata, en el municipio turístico de, de Sosúa. Pero la gente dice el aeropuerto de Puerto Plata. El aeropuerto queda en el parto de mi casa. Cuando yo, cuando yo salgo del aeropuerto... Y, y, y voy a mi casa y yo estoy a un minuto de mi casa entonces y yo vivo en Sosúa entonces ese, ese es un asunto también que algún día deberían de, de, de declarar el aeropuerto internacional de la provincia de Puerto Plata del municipio de Sosúa sí, entonces, Punta Cana no es no es provincia no, el aeropuerto de Puntacana no, no es el aeropuerto de Higüey el de Punta Cana, de Punta igual Cana. que Sosúa, que es la de Sosúa. Y Sosúa es turístico si querían vender el norte. Claro, país? pero no hay gente con pantalones que hagan eso. Sí, entonces. Y si Paliza no lo hace ahora, de bueno, arriba. Debería. Entonces, en Sosúa, cuando se hagan esas grandes plazas, los comerciantes de artesanía y esos tipos de negocios van a tener una playa que Miami lo va a envidiar. Copacabana de Brasil lo va a envidiar y tenemos unas declaraciones por ahí que el señor director, porque no crean que soy yo el que estoy opinando solamente de eso David Ferreira de la Asociación para el Desarrollo de Sosúa opinó ayer en una entrevista que le hicimos sobre ese tema vamos a verlo señor director para toda la familia dominicana en especial para todas las familias del Cibao entonces consideramos entrando en el tema de tu pregunta que la playa de Sosúa bajo ningún concepto puede quedarse en una modernización turística en las condiciones que está en este momento y los últimos 15-20 años tenemos una playa totalmente privatizada por los caseteros esa es una realidad que se vive de una forma muy simple para cualquier observador. Usted llega a la playa y se dará cuenta por sí solo, tendrá su propio, su propio resultado, su propio concepto. Es una playa que no tiene la higiene necesaria para un mercado turístico mundial y nacional, empezando por el saneamiento de sus aguas, continuando por los ruidos que hay en la playa continuando por la calidad del servicio que dan cada una de las casetas y continuando con el apoyo que quiere dar una asociación de caseteros considerándose propietarios de la playa no es menos público varios videos que ya están en las redes donde los promotores y los voceros de la asociación por la, la playa, la asociación de caseteros, aluden que ellos no negocian ni siquiera los planes que han hecho los diferentes arquitectos nacionales de renombre para mejorar las condiciones de la playa y el servicio hacia la comunidad nacional, local e internacional que pueda visitar la playa de sur pues no hay que hacer lo que ellos quieren y en los videos que se encuentran en las redes de la semana pasada podemos ver donde su vocero alude claramente nosotros no podemos negociar con el gobierno no hay no apoyamos bajo ningún concepto sobre plazas no apoyamos el que nos muevan de la zona donde está la caseta y deben quedarse la caseta ahí. Yo creo que es un análisis muy simple que debe hacer cualquiera persona que tenga interés sobre la sociedad y sobre el desarrollo de un pueblo. Sosúa no puede estar sujeto a un mal manejo de su corazón principal sobre la promoción turística que es la playa de Sosúa. Es donde todo el mundo soñó desde la época cuando vinieron los colonos judíos aquí que protegieron esa playa y hoy día nosotros como ciudadanos queremos protegerla. Nosotros como asociación solamente podemos ser promotores y apoyar los planes que el Estado está tratando de... Pero Corona, ¿qué dice la sociedad civil de allá? Referente a eso, mira, eso... apoyan apoyan los vendedores de playa. Dime, ¿qué, qué, qué, cómo te voy está, a decir, está dividido. Te voy a eh? decir, como, como no está entrevistando a alguien, muy buena pregunta. <risa> Muy buena pregunta Manuel Mira Ellos Han intentado Hacer varias protestas en Sosua Y salir con carteles pues, y, y han programado eh, Actividades para, para protestar Y han tenido que suspenderla Porque nadie lo ha respaldado okay. Nadie lo ha respaldado La gente de Sosua lo, Los que no tienen que ver directamente nada con con ningún tipo de beneficio de ellos, que no está no, no ligado como familia de ellos o algo así, porque yo personalmente conozco mucho de ellos y no estoy, no, personalmente no tengo nada contrario a ningún comerciante de la playa de Sosúa. Quiero que su negocio le vaya bien. Lo que no estamos de acuerdo es en que la playa de Sosúa continúe arrabalizada, que es el activo principal del municipio de Sosúa es esa playa y si el gobierno ha ofertado hacer dos plazas para arreglar eso y para que haya un embellecimiento eh, no lo podemos impedir pero el pueblo de Sosúa, el pueblo de Sosúa no está respaldando a los comerciantes de la playa porque todos nos sentimos incómodos cuando vamos a la playa y tropezamos con las sillas eh, y nos chocamos con las sillas cuando tú vas caminando o cuando tú quieres eh, descansar un rato y tienes mil gente detrás de ti vendiéndote de todo. Señores, yo tuve la oportunidad de estar en Majo Beach en, en este sitio que se llama eh, que, que la mitad es de Holanda y la mitad es de, es de Francia. Okay. Eh, San, ¿cómo es? Oye, eh, estuve allí, Cuando entré al aeropuerto el Princess Juliana, que, que tuve los aviones que aterrizan casi ah, encima okay, de tu sí, cabeza. Sí, sí. San Martín. San Martín. Lo que pasa es que en holandés se dice de una forma, en francés de otra. Eh, tuve la oportunidad de estar en, en la playa Mao de San Martín, muy bonita playa no mejor que la de nosotros, pero también hay muchas muy bonitas. ¿Y sabe cuál es la gran diferencia de allá? En la playa entera, que era no tan grande como la playa de Susúa, no había, nada más había una sola silla, un solo chelón, había, que estaba ocupando una persona. Y yo le dije a la esposa mía, pero pero no hay aquí el donde rentar chelones, porque queríamos uno. Cuando vamos entrando a la playa de Sosua, le preguntamos a, a un, una persona que tiene como un negocio, en una esquina por allá, no en la playa, sino cerca. Dice, ah, sí, usted me dice dónde se lo ponemos. Ah, pero no en la playa de Sosua, dijiste cuando íbamos entrando a la playa de Sosua. En la playa de allá, le vamos a ah, ver, okay. en San Martín. Le preguntamos que si tienen cherdones, dice, sí, tenemos. Usted me dice dónde se lo ponemos y nosotros se lo llevamos a donde usted me diga. O sea... Que ellos tienen pero no lo tienen en la playa tirado ahí tirado ahí ocupando espacio sino que si tú lo necesitas ellos se lo llevan y tan pronto tú te vas a la playa ellos lo recogen, y ya ellos ven que tú te fuiste y lo ponen en su lugar nuevo igual con la comida nosotros queríamos comer allá en la playa y dónde comemos fuimos y averiguamos donde ve comida cuando le dijimos que usted tiene de comer a ah, una chuletita una que se yo qué. ¿Qué que usted quiere que lleve la comida allá donde está Usted quiere comer aquí. Yo entonces, nosotros queremos comer aquí en la sombra porque el sol estaba muy duro. Y comimos allá. No había ni un plato, ni una botella de cerveza, ni una basurita había en la playa. Nada. Nada. No había nadie vendiendo chicharrones, vendiendo dulces, uh -huh. vendiendo aguacates, vendiendo nada. Nada, nada, vendiendo nada en la playa. Y no es porque no hay. Hay es orden, hay orden, Es que hay orden. Entonces, a mí me da envidia de la buena, como dicen, de yo ver que, que en un sitio que no tiene nada comparado con nuestro país, que comparado con, con, con, con las bellezas naturales que tenemos, yo le di la vuelta a la isla en, en dos o tres horas. Y, pero, pero, pero eso sí, si tú tiras una basurita ahí, fácilmente tú tienes que pagar 200 dólares. 200 euros de, de, de multa. multa de multa entonces, en la playa de Sosúa que es una belleza natural increíble, que ustedes la conocen y cuando se van los santiagueros y todos esos asquerosos que van a bañarse en la playa de Sosúa tú la ves llena de basura la playa, que tampoco es culpa de los vendedores de la playa ellos cuando tan pronto se van de esos, esos, pero eso pasa porque no hay reglas eh, Los mismos playeros Los mismos vendedores de la playa se encargan De mantenerla más o menos limpia Pero quién puede Contra dos mil o tres mil personas tirando basura en la playa Es difícil Es difícil Entonces, eso es Bueno, vamos a esperar que ese inconveniente se resuelva Si, sí, Susana, sí, claro que sí Debe resolverse ese inconveniente porque Eso es crecimiento para su suba y que también se pongan de acuerdo porque ellos también tienen mucho tiempo ahí hay que ver cuáles son las reglas cuáles son las normas cuáles son los reglamentos le van a reconocer ciertos derechos aún sin ellos porque si tú pero tú sabes algo que aquella persona que tiene cuatro y cinco casetas que la compraron sabe que va a estar afectado y por ahí entiendo que que se mueven las cosas van a estar claro. afectados van a estar como cuando el gobierno está dando casas como dieron en la casa del tablón de Sosúa, que hicieron barrio de Villa Liberación, hicieron la Unión hicieron otro barrio eh, el que tenía tres y cuatro casitas rentadas ahí en el tablón de Sosúa, seguro que se había afectado, pero ¿sabe, ¿sabe cómo hicieron ellos? para poder tener que el gobierno le diera tres y cuatro casas a una misma persona le dieron las casas le, le, le, ponían familia de ellos okay. y después también misma familia pendejamente le entregaban el derecho a esa persona no Pasa esta llamada, buenas tardes Buenos días Manuel, buenos días al señor Corona que está por ahí Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. bien adelante Aquile Aria Saludo, Aquiles Arias de este lado Saludo Aquiles, un placer Un placer es mío escuchar a ese señor que está lo conozco yo desde los años 80 y 90 porque soy uno de la gente que, que le está hablando y yo conozco muy bien del tema, porque fui playero y viví muchos años en Sosúa y entiendo lo que él dice con relación a la basura y ese tipo de cosas pero eso se puede organizar pero que se entienda que ahí en la playa de Sosúa hay gente que tienen por encima de 60 y 70 años con inversiones ahí de la hicieron restaurantes, principalmente extranjeros que conozco, y que hoy no se le pueden echar así. Pasen buenas tardes donde tienen ahí una inversión que ya hay que reconocérsela. Esa gente, la playa de esos suelan casetica, que la conozco yo porque yo trabajé. El, si yo le hablo de Pedro el Alemán, Tomás, es un puesto de silla. Un puesto de silla en aquellos tiempo se conseguían 10 mil dólares. Ahora un puesto de sillas ahí está costando alrededor de 150 mil dólares que ya gente lo pagaron un puesto de sillas eso para te tener un puesto de sillas solamente para vender bebida y tener las sillas en la playa. Que entiendo que de verdad, después de la remodelación, lo sería lo mejor, pero yo creo que hay otras cosas más personales que quieran, otras inversionistas que quieren entrar ahí, y el que está ahí, entonces ya lo para afuera. Y yo creo que esta es una de las playas de Sosúa, una de las únicas playas que los dominicanos podemos ir cuando nos dé la gana. Porque si tú te vas a, no playa sea. a Casa Marina, tú no puedes entrar. Si te vas a Puerto Chiquita, ¿cómo se llama aquí? A Casa Linda, no puedes entrar. A Sillo Ranch, no puedes entrar. Las mejores playas, no es todas las playas no es que cierto. están privatizadas, ya no te dejan entrar. somos dominicanos y todavía no queda el derecho de visitar nuestra playa. Así que en esa parte yo quiero que se haga como decir el, el una remodelación para. pero reconociendo que hay playeros, yo estoy pues seguro que este, este programa no lo están escuchando los playeros y esa es la única empresa que hay en Sosúa. y si terminaron la playa de Sosúa, ¿qué van a hacer esa gente que tiene 50 años eso hay que entender mira lo que hicieron con la gente del tablón, lo reubicaron pero la gente del tablón lo llevaron de, de, de lo metieron a un sitio que ya lo, ya no pueden salir porque esa gente vivían en el Batey, en la playa de sosúa y ya para venir a buscar empleo tienen que gastarse 400 pesos si no hayan si no hayan empleo pues ya usted sabe no pueden regresar a pie y hay muchas cosas que lo único que le queda a sosúa esa playa y si se la quitan a los de verdad a los dueños de la playa pues yo no sé a quién se la irán a dar pase buen día y le sigo escuchando Gracias, que Oye, Manuel, y oiga, Aquiles, eh, hubo un par de incongruencias ahí. Le, le, le, no quiero que usted se sienta mal conmigo, quizá usted entendió mal. Usted mencionó la playa de CEO Ranch, que es uno de los lugares más exclusivos de vivienda del país entero, que se puede comparar con, eh, con este de La Romana, Casa de Campo. Casa de campo. Casa de campo de ese nivel, de esa categoría, está CEO Ranch pero no es cierto y yo sé por qué se lo digo y no voy a dar más detalle. pero no es cierto que usted no puede entrar en CEO Ranch lo que usted no puede hacer en señor Ranch es ir con un equipo de música y poner música en la playa, como usted lo hace en Sosúa. eso usted no puede hacer, pero si usted quiere entrar a la playa de señor Ranch todas las veces que usted quiera usted puede entrar no hay ningún problema. Lo que no se permite en la playa del Ranch... ...es bulla y escándalo. Porque hay personas... ...que han pagado y han invertido en viviendas... ...para vivir una vida tranquila y tienen derecho también. Claro. <coughs> en cuanto a, a, a... reconocer el derecho... ...de los playeros... ...el gobierno dominicano... ...que eso, eso no está desde este gobierno... ...eso está desde el gobierno pasado... ...eso de, de cambiar a los playeros desde ahí, desde ahí. Eso no es un proyecto de este gobierno. Es un proyecto que este gobierno le va a dar continuidad y posiblemente lo ejecute. Pero no no es algo que se le, ha, se le está reconociendo el derecho. ¿Por qué se le está reconociendo el derecho? Porque cuando se construya esa plaza, quienes la van a ocupar son ellos, no soy yo. Tú no puedes ir allá a esos playeros, ni tú, ni yo, a ocupar una caseta de esas. Son ellos. Son ellos que la van a ocupar. Pero, mira lo que él dijo ahí, que yo no lo sabía, Manuel. Se clavaron el cuchillo yo mismo. Que un puesto de silla ahí cuesta hasta 150 mil dólares. Pesos, ¿no fue que dijo? Bueno, digo dijo dólares. No, no quizás se equivocó. Él dólares, pero yo creo que. Debe ser pesos, price. pero él dijo dólares. Entonces, un puesto de silla en la playa de Sosúa. Si son 150 mil pesos, son, son 3 mil dólares. No creo que son tampoco. Pero lo que sea que cuesta. ¿eh? Entonces usted tiene derecho a ocupar un pedazo de la playa de Sosúa llenarlo de sillas y, y. Sí, sí, pero yo creo que lo que él más dice es como que hay que garantizarle esa inversión. Eso es lo que entendí. Claro, que sí, él, sí, sí, sí. Eh, el se gobierno se lo va a garantizar porque le van a dar va, a cada uno, le van a entregar un espacio para que trabaje dentro de la plaza. ¿Cuántos lugares, cuántos espacios que vamos a ver en la plaza? En la plaza va, van a ver de cada lado más de 300. Significa que, que si tú tienes silla y, y a, va a bajar tu, tus, tus ingresos. Y el precio de, va a bajar también. Bueno, entonces, eh, a, algunos van a tener que aceptar. Algunos van a tener que aceptar que, que le compren el derecho. Pero no hay precio que te dé la gana. No. Por eso por eso en el aeropuerto internacional que lo mencionamos ahorita de Sosúa, hubo gente ahí que estaban pidiendo un millón y dos millones de dólares para ellos salirse de una, de, un, de un pequeño cubículo que ocupaban durante muchos años ahí y ya algunos habían negociado por cien mil por doscientos mil, por lo que sea dólares no pesos pero hubo un momento en que las negociaciones se trancaron, había que remodelar el aeropuerto. ¿Usted recuerda que lo remodelaron sí, hace unos cuantos años? Y hubo gente que tenía el juego trancado. Pues entonces, una noche, accidentalmente, se quema toda la zona franca del aeropuerto. Los, los bomberos del aeropuerto estaban supuestamente ahí para apagar el fuego. Y supuestamente se quedaron así. Y cuando fueron los bomberos de Sosúa, porque el humo llegaba lejos, le dijeron a los bomberos de Sosúa: eso sí, yo tengo pruebas de eso. Le dijeron a los bomberos de Sosúa: no, no, no, no, no. Devuélvanse. Ustedes no son bomberos de, del aeropuerto. Los bomberos del aeropuerto somos nosotros. Ustedes no tienen que apagar nada aquí, devuélvanse. <risa> y cuando todo se quemó, que no quedó nada. Llegaron los bomberos, ahí entraron los bomberos. Yo fui y lo vi. Yo fui y lo vi, después que todo se había quemado. Cuando todo se quemó, fueron los bomberos que estaban ahí mismo al lado. Sí. Y hicieron. con la manguera ahí. Hicieron un reporte. Hicieron por, un reporte. Todo, eléctrico. No. todo se quemó. Todo que, que, ¿Qué tuvieron que hacer los lo que tenían negocios ahí? Renegociar, bajarse de la nube que estaban. <risa> Ay mi país. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, Manuel. Sí, pero, adelante. pero eh, el tema que están tratando Sí, adelante que eso pasó en playa grande donde la privatizaron no está privatizada playa grande y esa playa grande es un eso bonero también bien plantado eso está bonito ahí esa plaza que le hicieron y no está tan mal organizado como antes o sea que es un progreso es un progreso yo mismo la voy a la playa de Sosúa y he dejado de ir por eso porque uno no vaya ni siquiera en presentarse, ni nadie, hay que nada más cuatro por todos, de ahí, okay, aunque no se ha escuchado. Gracias, gracias. Cuenta, la gente, la gente decente, la, la gente que tiene dos dedos de frente, como se dice, sabe que llegar a una playa y escuchar 50... Eh, Equipo de música con diferentes tipos de música que un urbano por aquí que una bachata por aquí sí, sí, que, oye, no, no, porque se es arrabaliza oye, no es fácil. mira, me escriben por aquí, dice Manuel, que diga cómo se llama la entrada pública para entrar libremente a la playa de Sea Ranch, la entrada ¿qué es lo que ellos quieren que se arrabalice, igual que eso, es? no, no, porque le diga cuál es la entrada, él puede preocupado. entrar por donde entran los millonarios, los más ricos. Usted puede entrar a la playa de Seattle Ranch. Puede entrar por la entrada que entran en todo el mundo, los vehículos y todo. En la puerta le van a preguntar qué usted quiere, para dónde usted va. Usted dice yo voy para la playa y lo dejan entrar. Lo único es que si se desvía para otro lado lo van a jalar. Y van a decir no no no no, la playa queda para acá, no queda para acá, es para acá que queda la playa. Y también hay una entrada libre y pública, eh, en la, que, que es la entrada del canal, que le pusieron un impedimento para que entren motores y carros, pero puede entrar caminando, por, por la entrada del canal, que está al lado de Ciro Ranch, usted puede ir y bañarse, en la playa de Sido Ranch, en la playa de, Sol de Plata, en la playa de de Perla Marina, donde usted quiera bañarse, se puede bañar. Llegamos a la pausa, regresamos en un momentito con más del Meridiano.